El otro día estaba yo tan tranquilamente cuando alguien me dijo Carlota, me he metido en mi página web y la tasa de rebote es superior al 50%. ¿Qué significa? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Qué está pasando? Hola, soy Carlota de Oniad y, y en el vídeo de hoy os voy a explicar qué es la tasa de rebote. Os voy a dar los valores medios para que sepáis dónde está bien o mal moverse, qué significa y tips para reducirlo. ¡Comenzamos! ¡Ey! Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de Oniad. ¡Inscríbete ya! La tasa de rebote en una página web es un indicador clave del rendimiento de la misma. ¿Por qué? Porque indica el porcentaje de usuarios que han entrado en tu sitio y se han ido sin hacer ninguna acción. Es decir, cuando tú entras a una página web y rebotas, implica que no has hecho nada más con esa página web. Pero tienes que tener en cuenta y no caer en el típico engaño porque no siempre es malo. Si, por ejemplo, tú tienes una tasa de rebote bastante elevada en un contenido que has hecho súper largo en torno a una temática en concreto. Puede ser que los usuarios que accedan a tu página web estén cinco minutos en ella viendo todo el contenido y luego se vayan sin hacer ninguna acción. Obviamente, tu objetivo claramente es que te dejen un contacto, te llamen o hagan alguna de las acciones clave, ¿no? Pero si no lo consigues y el tiempo de permanencia es elevado, ese rebote indica que el contenido estaba bien, estaba bien hecho, porque aún así, aunque se hayan ido y no hayan hecho ninguna acción, han estado cinco minutos en tu página. Así que intenta no mirar este indicador de forma aislada y tener en cuenta otros como puede ser el tiempo de permanencia o la duración de la visita. ¿Cómo se calcula la tasa de rebote? Muy sencillo, coges el total de usuarios que se han metido en la landing page específica y no han interactuado con ella y lo divides entre el total de visitantes a la página web. Todo esto lo multiplicas por 100 porque es un porcentaje y tienes que averiguar la cantidad exacta. En realidad, es bastante sencillo, como decía, calcularla. Y luego hay diferentes parámetros en los que te puedes mover para saber si la tasa de rebote es buena o mala. Por ejemplo, si es superior al 50%, la tasa de rebote es bastante, bastante elevado. Un valor óptimo, obviamente, cuanto menos rebote haya, como siempre digo y he dicho antes, eh, cuanto más bajo mejor, pero ten en cuenta otros indicadores, porque puede ser que una landing page específica no tenga el objetivo de conversión, sino simplemente de informar. Así que teniendo todo esto en cuenta, puedes hacerte mejor a la idea. Intentar reducirlo al máximo. Cuanto menor sea el rebote, en general, mejor. Si tú, por ejemplo, tienes una campaña de publicidad y estás mandando tráfico hacia tu página web cuando los usuarios hacen clic y luego de repente te sale el rebote muy alto, no siempre es cosa de ese anuncio que tú has mostrado a los usuarios. Puede haber diferentes razones que afecten a que el rebote sea más elevado. Por ejemplo, imagínate esto ya, ponte en el lugar de los usuarios, ¿eh? tú como usuario. Tú imagínate que haces clic en un anuncio de unos pantalones que te interesa comprarte. Y cuando haces clic y accedes a esa página web, le cuesta un millón de años cargar. ¿Qué haces? Sales. Tú has rebotado. ¿Por qué? Porque el contenido era una carga muy lenta y estamos acostumbrados a que en dos o tres segundos aparezca ya toda la página web. Entonces, si no optimizas la velocidad de carga de tu página, el rebote va a aumentar. En esta misma línea, otra cosa que también puede afectar a la tasa de rebote es el diseño. Es muy importante disponer de una página web que sea atractiva, que los usuarios se sientan cómodos y, sobre todo, que sea responsive, que esté adaptada al diseño móvil, porque si no está optimizada para ello, cuando entras, seguro que tú también lo has hecho, yo lo he hecho miles de veces, cuando entras a una página web y no está adaptada a móvil, es imposible leer nada, imposible aclararse, el menú se te desconfigura, aparecen cosas que no tienen que aparecer, las imágenes descuadradas y al final ¿qué haces? Pierdes totalmente la confianza en ese sitio y te vas. ¿Qué otro factor puede afectar? Pues la relevancia y la utilidad que el usuario considera que le está aportando tu página. Si tú tienes un titular que llama muchísimo la atención y lo compartes en redes sociales, tienes mogollón de clics, pero cuando llegan a tu página web el contenido no es lo que realmente esperaban, todos los usuarios que entren van a ver que realmente no están interesados en eso, no es lo que esperaban encontrar. ¿Y qué van a hacer? Salir sin ir a otras de tus páginas. No van a buscar más información en tu página porque ya les has defraudado. Así que que el contenido sea relevante es otra premisa fundamental. Y luego está también, por supuesto, si tienes campañas de publicidad o tienes post en redes sociales o está tu enlace en una estrategia de link building externo en otro sitio web, es muy probable porque a veces pasa que se dé lugar a clics involuntarios. Por ejemplo, cuando tú navegas por cualquier página web y de repente te aparece un banner que de repente haces clic, pero sin querer. O sea, no querías, pero lo has hecho. Pues le das hacia atrás corriendo para salir de ahí. Eso es otro tipo de, de rebote. Entonces, ahora que tienes en cuenta todos los factores que pueden afectar a esa tasa de rebote, vamos a ver cómo solucionarlo. En primer lugar, diseño responsive. En segundo lugar, optimización de la página para que cargue rápido. En tercer lugar, contenido de valor y cuarto y último, una estrategia bien integrada y bien diseñada. Que todos los contenidos, que todos los copies de tus anuncios y de tus posts tengan relación total y absoluta con lo que luego van a encontrar en el post cuando accedan a tu página web. Esto tenemos que cuidarlo muchísimo por lo que he comentado antes. Y eso es todo, amigos y amigas. Si tenéis cualquier duda o pregunta, por favor, poned un comentario o contactad con nosotros. Acordaos de suscribiros y si quieres saber más sobre marketing, empresa, emprendimiento, comunicación, publi, experimentos, suscribíos a ONIAD TV y a NEO. Son daily business porque son dos canales que os van a dejar muy locos. Os esperamos.